ya Como entramos en este bloque, Ya estamos con los chicos de la banda Rencor A quienes recibimos con un fuerte aplauso Ellos van a ser parte de Resurgiendo Metal Fest Y es por eso que los hemos invitado hoy a nuestro programa Chicos, bienvenidos ¿Cómo gracias, están? Un gusto bien, tenerlos por acá Los vamos a presentar Nos acompañan Gabriel Barbero, Cristian Menollo y Matías Moner Que son los músicos del grupo este, de banda Rencor Heavy Metal Wow, uno escucha estas canciones y ya... Te recorre una energía, una fuerza, ¿no? Porque eso es la que, lo que caracteriza a este género, en definitiva, ¿no? La fuerza, el empuje que tiene. Sí, es de, es de una de las cosas principales por las que nosotros, qué sé yo. Yo no solo escucho metal, pero es mi género uh -huh. favorito. Escucho, uh -huh. sí, puedo escuchar reguetón, cumbia, uh -huh. después escuchar cualquier cosa. De todo. Pero el metal es algo que te da esa energía que necesitas, te da en los shows, es algo increíble. Sí, en vivo es la, la adrenalina. Dudas. Sí, estás oh, al palo todo el tiempo la gente saltando no bajas eh, claro eh, también el público eso, acompaña ayúdame, lo, sí. lo que es ese tal eh. nosotros cuando hablábamos de que, de que iban a venir ustedes viste que hay cierto prejuicio con el estereotipo decís, si es una banda de heavy metal todos con pelo largo ah. estilo motoqueros no, bueno es, variable, es, es variado es variado con lentes el que, nosotros con somos con lentes sí, todavía lo veo más intelectual viste, pero no el tipo toca en una banda de heavy metal más okay. <risas> pero vos que sos el cantante ah. nada, con la remera de metal y bien la onda es escuela. Tal cual. Pero bueno, tiene que ver con un estilo, ¿no? Sí, va sí, cada uno. De obviamente. Vida. Sí, hay muchos... Yo tengo familia, yo tengo un montón de cosas, pero hay muchos que lo toman como un estilo de vida el metal claro. y viven con la música, con el Sin metal dudas. y... Eh, están todo el tiempo escuchando metal también. Ajá. Pero sí, es un estilo de vida y es bastante lindo porque es un ambiente muy uh -huh. eh, muy unido y como somos Ajá. pocos, nos conocemos entre todos Sin sí, duda Son poquitos o sea, acá en la provincia Por ejemplo, los que hacen metal No, hay muchas, hay muchas Hay sí, varias, hay bandas. varias ¿Sí? bandas Nada ¿Sí? más que sí. hay que sacarlas a, al aire Ajá. Pero sí, hay, un montón, no mucho, ¿no? hay un montón hay un montón papás es que bueno Yo nunca había visto, por ejemplo Un festival exclusivo del género Sí, en hay, este un caso. Montón, sí hay un, montón, hay un montón, acá. montón Bueno, hay que darles más no da difusión claro, Tal cual. No se Exactamente bueno. sí, Por eso nosotros estamos tratando de hacer que este show sea más conocido, porque también hay bandas, bandas nuevas, bandas conocidas. Uh -huh. Estamos tratando de hacer una movida también que sea un ambiente más familiar, porque quizás Bien. los shows generalmente son después de las 11, 12 de la noche. Claro. Entonces, por ahí un pibe más chico no puede ir. No accede a, a eso. Y por eso queríamos hacer un show que fuese más temprano, uh -huh. agregamos de. <ríe> De cosas de artesanía, de tatuajes, de Sin ropa, roquera, cerveza artesanal. Me encanta. Chicos, quiero conocer un poco más de la historia de la banda. Desde sí. cuándo están juntos, bueno, desde ¿eh? cuándo toca Rencor, si ya tienen esos son sus propios álbumes, conocer mm. quizás cada uno el, el instrumento que ejecuta, que me cuenten un poquito más de ustedes. Y eso estamos bueno, con la banda, se inició en 2013. Ah, muy bien. Hace varios años. ¿eh? Sí, ya tiene sus años. Sí. Y mm, estamos bueno con Cristian. Mati también los inicios. Uh -huh. Tenemos un álbum de estudio. Ah, muy bien. Que se llama Tu lado. Ya con ese disco nos bueno, salimos a hacer varios shows. Hicimos show con Carajo, El Más Fuerte, Orcas, varias oh. bandas que vinieron acá claro. a Mendoza. Sí, que inclusive el disco lo presentamos con en un show del Más Fuerte. Ah, en Ajá. el Bustelo. En el Bustelo. Perfecto. No, no, fue en San Juan que presentamos el disco. Ah, bueno. En San Juan presentamos el disco, que hicimos Mendoza-San Juan con Alma Fuerte. En San Juan fue donde presentamos el disco porque el día anterior todavía no estaba, le faltaba un pelito. Entonces tuvimos que esperar un día más para alargarlo. Perfecto. Bueno, pero qué linda oportunidad ese escenario para ustedes acompañando a un grupo tan copado como es Alma Fuerte. Por ahí uno piensa en el heavy metal y se le vienen, qué sé yo, grupos de música en inglés, ¿no? Pero el género en español también tiene lo suyo y es muy bonito y ha crecido muchísimo, ¿no? Sí. Y vos sabés que... Eh, generalmente el metal el metal moderno que se está haciendo ahora es mucho más comercial que el de antes entonces por ah, eso mira. quizás se está teniendo un poquito más en cuenta <ríe> hoy Ok ¿Y qué, qué es lo que lo hace Más comercial por ejemplo? Ella escribió Más entender. popero es, ah, okay. Se mezcla el pop Me mete hasta el trap Nuevo se mezcla Ah mira Claro bueno. Innovando siempre bueno. Como para, ¿Ah? para darle una lavada de cara Y que las nuevas generaciones También claro, se puedan acercar ¿o ¿no? Copen, sí. Claro El metal de antes Era guitarra, batería uh -huh. basco, Ahora hay boss. pistas Por computadora claro. Pero es un género Que en realidad Nació que Fines de los 60 principios de los 70 ponen, Que Black Sabbath purple, Sabbath purple O sea ¿Por, pal, por dónde sí. va? Sí Black Sabbath fue el, el pionero de, de, de, de, de digamos el, el metal más pesado, lo pesado, pero siempre tenés influencias claro. que van para atrás. Sí, vas variando por todos o sea, lados. Y Después, y... puede ser una banda también de la, dentro de la época, eh, pero era un poquito más rockera. Pero Black Sabbath fue el uh -huh. digamos el pionero. Como los padres, podríamos metal, decir. Exacto. Sin dudas. Bueno, y quiero saber un poco más del festival en sí. Que me cuenten la fecha, que me cuenten qué otros grupos se van a estar presentando y cómo se están preparando ya para, para encararla. Eh, mira, es el 12 de agosto bien. en el Centro Cultural Israelita. O sea, allá, este viernes. Este viernes, este exactamente. Este viernes. Este viernes Ajá, ¿sí? Muy bien. También eh, quiero aclarar que bueno, la gente del Centro Cultural Israelista está apoyando el, esto también. Muy bien, buena. Por el onda. hecho de, de darnos Darlo el lugar. Bar, Ah, y apoyar a la cultura Perfecto Y ahí están los grupos Que se van a estar presentando Vemos a los chicos de Rencor Que nos están acompañando ahora Junto a otras bandas ¿Se conocen con las otras bandas? Sí. ¿Han compartido ya Espacios, sí. escenarios? Sí. sí, en general tratamos de de siempre de tener buenas onda con las bandas que vamos a invitar y todo para justamente evitar y sí, problemas. sí, tener un ambiente lindo. ¿sabes? Exactamente. Eso es lo que tiene la, la música Exacto. también de Copado, el hecho de, de compartir. ¿Y qué onda las mujeres en el heavy metal? Porque capaz históricamente, si es heavy metal, pensás en varones, ¿no? Que han estado históricamente en muchos lugares donde quizás las mujeres no tenían eh, eh, espacio chicas, sí. hay cantantes, mujeres, porque la, la voz de la mujer también debe tener mucha fuerza claro. para cantar este género. ¿Cómo lo sí, ven? Sí, sí, hay muchas ¿Sí? bandas que tienen guitarristas mujeres o bateristas mujeres. Últimamente ya ha eh, visto sí. más mujeres también dentro del, de la escena del metal. Está bueno. ¿no? Mendoza también. De una, está buenísimo. Y una banda que, que, se, que no se llama Son Mortis, que son todas chicas y, top, y vos parece y. y Ay, parece el diablo que está cantando. <risa> Muy bien. Está buenísimo. Me gusta, sí. me encanta. Sí. Y vos, que sos el cantante, tenés que tener tremenda técnica, ¿no? Porque uno los escucha cantar, a los cantantes de metal, y se terminó un tema y este se quedó mudo para siempre. <risa> sí, es hay, hay que tener una técnica bastante rigurosa, ¿no? Para no quedarse mudo a la primera canción. Sí, es cierto. Yo, la verdad, que nunca aprendí nada. Yo empecé. Es innato lo Es gritando y después, ya con los años, ya empecé más o menos a respirar mejor, con el diafragma. Sí, claro. Viendo videos en YouTube, ¿viste cómo es? Y así aprendí. Como toco el bajo, también siempre fui bajista. Ajá. Después me metí a cantar y traté de combinar las dos cosas para no cansarme Claro, tal cual, pero sí, está bueno aprenderlo y ir formándose porque si no, uno. Sí, yo me Notas tan estridentes, ¿no? Sí, más los gritos. sí. Sí, sí. Bueno, estamos entonces con los chicos de Rencor Que invitan a todos los mendocinos a participar de este festival Quiero que repasemos ahí bien Toda la info la tenemos en pantalla Las bandas que van a estar participando La fecha, hora Es en el Club Cultural Israelita En calle Maipú, ¿sí? Sí. ahí tienen bien la dirección eh, Quiero saber dónde podemos conseguir las entradas Las entradas, mirá Se están casi agotando ya Ah, muy bien Hay Por suerte. bastante pocas Así Copado, que bien. de la única manera quizás que ahora la puedes llegar a conseguir Es en taquilla. O justamente Muy entrar bien. a cualquiera de los Instagram de las bandas Ajá. Bueno, ahí en un, ah, mostrábamos el ustedes, Exacto. Que el que tomó nota sí. Claro, por eso, por eso me acordé ahora Ajá. Cualquiera de los Instagram nos, nos hablan al privado Y coordinamos la entrega de la entrada Lo pueden pagar también Perfecto. por online y, y se reserva la entrada con el nombre en el Ajá. mismo lugar Y es un evento apto para todo para público todo Con todo en todo en público. familia, con el grupo de amigos, con la pareja a, a pasar un lindo momento, es este viernes, así que bueno, ya está hecha la invitación, chicos, un placer conocerlos y la próxima podemos armar, qué sé yo. Está bien que va a requerir una prueba de sonido, todo, porque muchos instrumentos, pero para escucharlos sí, un no poquito en vivo. Está, está bueno. Pero bueno. Al pie de la, la de a cool, me encanta. Siempre. Gracias, chicos. Un placer conocerlos. Vos, y que sea con todos los éxitos esta presentación.